Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Les habla Jessica Gaviria. Hoy les tengo maquillaje. Sí, si tú quieres hacerte el maquillaje que estoy puesta, quédate aquí en mi canal. No olvides darme like si te gustó, compártelo y suscríbete y aplasta la campanita para que seas el primero en ver mis videos. Espero les guste. Todos los productos, bueno, casi todos los productos son de BoxyCharm. Si tú no sabes qué es BoxyCharm, aquí te voy a dejar. Te recomiendo que te suscribas y que compres tu paquetito, tu cajita mensual. Son como $25 mensuales y vas a recibir cinco cositas. Dependiendo si tú quieres eh, para tu carita o tú quieres maquillaje. So, te recomiendo que te suscribas a BoxyCharm eh, No me están pagando, no me están pagando Debería, pero no Yo les estoy recomendando algo que yo uso Y que me gusta mucho Y por qué no compartirlo con todos ustedes También uso productos de Urban Decay Estas son la base y mi primer que me coloco en mi carita. Porque es como rojita un poco de ahí. Y también uso Laura Mercier. Mi concealer. Para las ojeras que no tengo. <ríe> también uso el polvito sellador de Laura Mercier. El transluce No se ve por la luz. Y mi bronceador de Anastasia. Estos son los productos que... Que van a estar viendo en el video Espero les guste, no olviden Dale like, bye Antes que me olvide Mi cara ya está limpia Usé este jabón Es en espuma Y eh, me estoy poniendo ahora Este rejuvenecimiento Es una agua que huele Súper que rica Esta me la coloco después de lavarme Y huele como a colonia de bebé no sé si han olido una colonia de bebé que huele riquísima. Es la botellita azul. Ah, huele más buena esta. Ya, esto ahora como estoy haciendo, yo tengo ya mis cejas hechas. Me dicen microblading. Si te interesa, háztelo si vives en Nueva York, te recomiendo que vayas a Veros Skin Care, que ahí hacen eh, microblading. Me encantó cómo quedó. Y empezamos. Now you're the worrying kind. Is there any way? Or do you like not being found? In time, the light will fade. Don't you know I worry about you all the time? Is really I